Sí Y te saques ese rancho que no te deja pensar Oh uh, la la la, siente el puto flow Se las clavo al estilo de Lebron James, haters gonna hate Sal de mi backstage que va a empezar el show Esto no apto menores Nadie se cree el cuento de que traje las mayores Señoras y señores les presento lo real Que ninguno va a aceptar you gon' rap Ando siempre al frente pedaleando el presente no espero que comprendas Pues sé que no lo intentas Porque es tiempo de que las cosas cambien Es tiempo de callar y concentrarse Es tiempo, es tiempo Lanzo la verdad a la cara aunque carezca de sentido Ya son más de seis meses sin noticias de mi hijo Le ruego al destino que lo traiga Vuelta. Y al verme se de cuenta El por qué no estuve allí Que no fue fácil para mí Y que nunca lo olvidé Menos lo abandoné Y aunque duro sea el pasado Es momento de crecer ¿Ah? Y del rencor vencer Directo subconsciente Tal vez no sea suficiente ¿Ah? Pero no creas en todo Lo que dice la gente Hay incoherentes que no han creado nada Porque solo hablan mierda